estamos viendo ahí sí estamos nuevamente acá en de mujer a mujer que yo quisiera saber por qué pero bueno ya lo vamos a contar ya nos van a, vamos a contar entre todas nuevamente al aire y ahora sí nos están viendo por Facebook así que empieza a mandar tu mensajito sí diciéndonos cómo nos ven como mujeres? O no sé, chicas. A ver, ¿qué opinan ustedes? Acá volvimos con Mujer a Mujer y ahora sí nos están viendo en vivo y en directo. Ay, nos mal, están escuchando, <risa> nos están viendo. Chicas, a a ¿Decimos okay. las redes? Las redes. ¿Todas redes. Mix Magazine oficial para Facebook e Instagram y la página www.mix-magazine.com. Y obviamente por Telpín TV eh, 783, o nos puedes mandar mensajitos también al 1156203292 203292 Y obviamente te voy a decir que estamos con Karina Rogala, eh, Mabel Cutuna Dolare, y Karina Beltramo y Laura Domínguez, quien les habla en la operación. Eh, con De Mujer a Mujer. Y ahora sí quiero saber yo cómo viene mujer. el tema. Caramba. Vamos, chicas. A ver, de mujer a mujer, cuando dijimos de mujer a mujer, yo particularmente, ¿qué se me vino a la cabeza? ¿Se me vino a la cabeza? justo a ver si, si vos vas a coincidir. Se me vino a la cabeza las charlas importantes. ¿Viste cuando el, eh, el papá le dice al hijo, tenemos que hablar de hombre a hombre? O la madre le dice a su hija, tenemos que hablar de mujer a mujer. ¿Por qué? Porque es el... ¿Qué te encierra esa charla? Te encierra lo más importante, te encierra millones todo. de cosas son una, una sonrisa, una discusión eh, a ver, todo, no sé una sorpresa el crecimiento también de eh, de niña mujer de varón, adolescente entonces yo lo relacioné con eso con que somos cuatro mujeres eh, donde vamos a charlar de cosas muy importantes de cosas, de temas muy importantes que son los temas importantes de la vida Claro, sí más o menos así sí, sí. Más o menos es eso, no? eso. Todo, hasta la... todo, todo ¿La bolude... ¿Se me cae? sí no? ¿Puedo decir boludeces, Cari? Sí. ¿Permiso, señorita. Permiso señorita Permiso señorita Claro, pero <risa> A ver si vas a estar tan pulcra Y radiante cuando estás con tus amigas Corazón Las ah, Temas importantes y las boludeces diarias ¿sí? Obvio. ¿No? Todo Obvio. lo que sale en una mesa así de mujeres y a los hombres que pues los dejamos afuera Me encantaría no. saber lo que sale en las mesas de las mujeres Como la de hombres también Pero bueno, tiene la abierta para tener su programa de hombres ah, ¿O bien. no? Pero los hacemos parte de este Obvio, siempre no, no, no, En ver, realidad no. convengamos en que nos costó Encontrar el nombre Tuvimos muchas opiniones, ¿se acuerdan? Sí, de mujeres. sí, siempre, somos mujeres. <risa> sí siempre tenía que estar Obviamente la palabra mujer y, y bueno, pasamos por unas cuantas cosas, agotamos nuestras neuronas. ¡Jodida la chica, jodida! Sí, sí. Y <risa> bueno, llegamos entre todas a, a pensar que este era el que más nos identificaba, ¿no? Claro, yo no, no sé, acá hay una cara que quedó mirando, yo no sé si no hay de, Creo que no, no, el que más llegó a tener los nombres de mujer a mujer, contamos a la audiencia no, que no, poner no. de acuerdo cuatro mujeres es muy difícil. Mujeres ¿No? IVA. Obvio, acá mujeres está. iba seguro, <risa> pero bueno. Y de vuelta, y de vuelta de mujer a mujer. ¿Quién más quiere contar eh, por qué del nombre de mujer a mujer? ¿Qué, porque seguramente para Cari o para Mabel no es lo mismo que es para Karina, para la otra Karina. Yo había pensado un nombre que me gustaba y que me parece que era parecido en el contenido y no igual. Y que se que se me había ocurrido ponerle espacio de mujeres. Sí, ¿Por No lo lo si no lo cambiamos, mira, ¿eh? Y no lo dijiste. Lo dije, pero nadie sí, me lo dijo. Sí, sí. No lo, dijo. lo dije. No, no, sí. Pero ahí surgió el tema de que eh, lo dije espacio pero... de mujeres y necesitamos también invitar y que haya un espacio de hombres. Claro, porque ¿Por me parecía que era como más amplio y que íbamos a dar pie porque a mí personalmente me gustaría que alguna vez, alguna vez un hombre nos diga algo. y es que, que esté el hombre claro, decir, claro. <risa> Aunque porque sea, sea la raza, algo, algo. Y entonces claro, era como hablar. tener un espacio me pareció como que le daba más amplitud. Que de mujer a mujer como excluíamos un poco. Ese era... Sí. Ese fue mi pensamiento. Bueno, coincido. Pero, pero bueno, ya está. Pero bueno, ya a está. mí lo importante es que estamos acá, en este espacio eh, que se va a debatir, más allá del nombre, pero nada. Bueno, así que para el jueves que viene capaz que cambiamos. ¿Cambiamos el nombre, no. No, <risa> yo lo como tomé como... Mujeres, no, no, no. Claro, de ida y, vuelta, pero... ida y vuelta, ida y vuelta, y de vuelta. O sea, de sí. mujer a mujer, ¿por qué? Cuando uno se le presenta el programa, ¿no? De, de... ¿Por qué no hacer un programa como mujeres en una confitería o sea, no hablamos los mismos temas por ahí cuando estamos con hombres que cuando estamos las mujeres solas o sea, sin pelos en la lengua o sea, ¿qué nos pasa como mujeres? que decimos, ah, los hombres son unos boludos eh, no por esto, pero porque, lo, porque todo esto que nos sacamos, ¿no? que la menstruación, ¿qué te pasó con tal cosa? ¿qué te pasó con tal otra? como mujer, entonces, de mujer a mujer cuando nos sentamos en una confitería a charlar que nos matamos de risa de los temas que surgen sí. era porque estos temas que hablamos nos reímos y tanto despotricamos. En una mesa no lo podemos llevar a la radio. Entonces, vení, hablemos. ¿Qué nos pasa como mujeres realmente? Por no, eso yo, yo le decía de mujer, soy a de mujer. Con mis... Yo tengo amigos hombres y salimos con los temas y más allá de, de todo, y que de la depilación. O sea, ¿quién no habla con un amigo? A mí me barón? fascina debatir con los hombres. Ah, Ayer, que son sí. los mejores. Sí, la noche cenando con otras dos amigas, llama a un amigo, hicimos que hacemos videollamadas un amigo con derecho. y Opa, bueno. Bueno, empezamos, bueno, a decir, empezamos. Que Ay, un poco ¿Y, tipo, ¿Qué decía? ¿Viste? Era tipo un foro. ¿Le mandamos un saludo? Amigo. Beso de, Beso de amigo, Pero, ¿viste cuando se armó una linda conversación, un debate, desde la imagen, o sea, de la visión de qué le pasa a la mujer con un hombre y de, en las citas, con el encuentro, qué te gusta, qué no te gusta... Y, y estuvo buenísimo, estuvimos más de una hora haciendo la videollamada y para mí es enriquecedor todo eso. Totalmente, hay hombres que tocan temas, hay hombres que no les interesa, qué sé yo, pero hay hombres que sí, que tocan no, los temas y son no todos. muy buenos amigos y tocan todos los temas habido y por haber de la mujer. Pero bueno, un poquito como quizás el espacio para nosotras para hablar a... Sin pelos en la lengua, como quien dice calzón claro, quitado. Totalmente. Y charlar de todos los temas que surjan. Y a la audiencia, si quiere proponer un tema, bienvenido. Al hombre, si quiere proponer un tema, bienvenido o no. de hombres. Obvio, de por hombre. eso que digo. Y yo quisiera saber en qué reunión de hombres nos sale el tema de la que... mujer. Sí, Entonces, no, sé. no hagamos esa separación que en realidad no existe. No. Nunca estuve en una charla... Que fueran 10 hombres y yo como mujer sola. Nunca me pasó, creo que si tengo recuerdo, no me pasó nunca. No puedo opinar lo que hablan. Yo desde tocar de afuera puedo decir que el hombre no habla tanto de la mujer como el, para mí, eh, para Laura. Como la mujer a veces tiene el tema centralizado en el hombre en 1.500 cuestiones, ¿no? Más allá de la mujer. Para mí, no sé cómo es. Pero seguro, está bueno que venga un hombre que lo cuente, que se anime a contarlo. Después también tenemos que agarrarnos nosotros para sí, lo que asegurar, nos diga el hombre. Puedo asegurar que, que son muchos más sencillos los Total. hombres. Eh, más fácil Yo trabajo en el centro de formación no sé si... rodeada de hombres y en, eh, al principio, los primeros años, era la única mujer. Y sus conversaciones, yo amaba eh, son tan sencillos eh, son muy... tan muy, no, se, no, se eh, no se enroscan. No se enroscan. No se enroscan, totalmente. ¿tendés? Es al pan pan y al vino vino y por ahí nosotras alucinamos pero que ellos no se hablar tal cosa y no es, entonces, no es así. Entonces no es que estamos con un tema, estamos con varios, entonces nosotras somos más complicadas en todo. ¿no? Sí, somos las brujitas. Quien dice que es complicada la mujer. Yo considero que sí, no me saco como mujer, me amo como mujer, pero bueno, sí. creo que somos muy enroscadas y el hombre es más sencillo, pero en todo, ¿viste? Viste, vos decís, vos vas, me acordaba de una, un libro una vez que he leído, que cuando vos decís, bueno, vamos al supermercado... El hombre te dice, bueno, te acompaña al supermercado. Vos en el trayecto de tu casa al supermercado miraste las vidrieras, la ferretería, la... y el hombre te mira y dice, loco, yo iba al supermercado, o sea, va directo al hecho. No pasa por todo eso. Y vos decís, ay, pero me una vidriera, ni siquiera de eso. Y te dice, no, si vos me dijiste que te acompañaba al supermercado. O no es así. Es más... En ese sentido son más Y pero precisos. Viste que está lo de la caja de nada, o sea, que el hombre puede estar mirando tele y solamente estar mirando tele. Nosotras estamos mirando tele y por ahí mirando el celular y pensando en qué, tenemos, qué vamos a cocinar y qué hay que comprar. Eh, la nothing box, que le dicen? No sé si le dije nada. Bien, mi pronunciación no es buena, pero bueno. La cajita del nada. Nosotros no podemos no hacer nada. Ay, pues, no, es cierto eso, siempre estamos bueno es como dijimos antes somos multifacéticas o sea no, olvídate en la, en la cabeza tenemos Ay, no siento... 20 millones de cosas no me es siento el mujer. hijo es el trabajo <ríe> pero vos te pasa que estás sin hacer nada y me encanta cabeza, pero y que tu cabeza no, no piensa en qué vas a hacer después no, no, por ahí piense digo, no, sigo tirada haciendo ¿Sí? nada. Que sí? Claro, bueno. No, yo soy muy colgada, me puedo colgar, somos claro. diferentes, claro, por eso no me siento que, que esté continuamente. Por ahí sí, piensa capaz en otras boludeces, pero no claro. casualmente que voy a hacer después. Al contrario, por ahí pienso, voy al gimnasio y me quedo tirada mirando sí. televisión haciendo nada, me encanta. Me, lo disfruto, hoy ah, lo disfruto. Eso, claro, bueno. Capaz que pensé mucho tiempo. No sé si pienso tampoco. No. Ya, ya, te agotaste. Ya. Ya bueno, pero siempre reinventa algo. No podés estar agotada. Reinventate vos en claro. otra faceta de mujer. Estar tirada Porque, mucho tiempo. Porque, como dicen acá ah, las amo. claro, las mujeres somos capaces de todo, de hacer cualquier cosa. Totalmente. ¿O no? Y la hacemos. Sí. Sí. Sí. ¿Sí? Yo soy medio cagona en, en algunas circunstancias. Me animo, pero me pone muy nerviosa hacerlo. Salir de mi zona de confort me pone nerviosita. A veces. No. Siempre. Yo soy muy de que si otro <risa> puede, yo también. Entonces hago ah, y... Claro. Pero bueno, no me arrepiento, ¿eh? Para mí esto es todo un desafío. No, o sea, yo fui a escuela técnica basta... y era... Viste que a las mujeres te, te tenían para llevarle los ladrillos. Bueno, vos que estudiaste ingeniería hace... ¿No? Debe haber sido peor todavía. ¿Llevaste pero que, el ladrillo? ¿Kutu? No, no. ¿Y pero, pero las mujeres ladrillo? no tenían en cosas, la escuela? sí, pero de ladrillo, no. ladrillo? No, no, no. No, ¿qué ladrillo? ¿Qué llevaste, No, yo pienso en ustedes que cuando estudié, estu éramos en toda la facultad de ingeniería civil, que es mi especialidad, dos mujeres. Ah, claro. Por eso tengo un recuerdo muy, muy lindo que siempre me quedó del hombre, porque nos querían muchísimo, nos mimaban, nos ayudaban. No sé si nos veían muy desprotegidas, pero... Si estudiábamos hasta tarde, siempre había uno, no, no, no te vayas, yo te acompaño. Entonces, claro, eh, yo la imagen del hombre que fui fabricando de joven fue muy linda. Comparto totalmente. Y, y por ahí, bueno, te pasó eso hace unos cuantos años atrás. Ahora que yo formo parte de un espacio donde está lleno de hombres, te puedo asegurar que es exactamente lo mismo. Eh, a ver, en ese sí, espacio Sí, compañeros y todo Súper, súper Y súper amables Y se acercan y te preguntan Si necesitas, por eso, bueno Yo amo los hombres Y en mi profesión Pero, de, de, de, de todo lugar, a ver Encima, bueno, ¿para qué decirlo? Bueno, bueno, papá, tampoco, la, tampoco, la, tampoco, la, tampoco la pavada no, no, Que no se empiece a hablar de que aman a los hombres A ver si todavía se la creen, ¿eh? Pa para el no, sí que <risa> se la crean Para mí, para mí Están muy golpeados, que se la crean porque bueno, serían temas. Ustedes se dieron cuenta la cantidad de temas que yo las estoy observando, las estoy escuchando. La cantidad de temas que surgen para los próximos programas, un montón. No, no, yo después se los anoto. No, en chicas, tenemos. En para un ratito, porque si no me 10 años, no sé. <risas> años, bueno. Y hablando de todo un poquito, si empezamos a ver, yo les pregunto, ¿qué las identifica? Como dijo Cutuna, decilo vos, Cutuna, porque fue tu idea. A ver. Claro, yo pensé. Preguntarnos, que que pensar? Ya que éramos el primer programa y nos presentábamos como mujeres, bueno, yo me pregunté, ¿qué nos identifica a cada una de nosotras como mujer? Watch. Son muchísimas cosas. Yo hay cosas que... ¿Y a vos qué te identificas? No solo en mí, hay cosas que veo en muchas en muchas No, pero mía. para, para un poquito, para. No te me vayas por la tangente, dijo. A vos, a vos, bueno, cultura yo, Mabel Dolare. ¿Qué te identifica A mí me, identifica, me... Con a mí me mujer? identifica, por ejemplo, la maternidad. No sé tanto, no es necesario tener un hijo. Eh, hay un instinto maternal que para mí es muy femenino y que lo tuve siempre, ese instinto. Más allá de, por algunas razones, yo tuve cuatro y otras tienen uno y otras no tienen ninguno. Y hay mujeres que deciden no tener hijos. Pero también son generalmente por razones externas, no a razones de no sentirse mujer muchas mujeres que creen que en este momento ni en este mundo no sé ya son temas muy profundos para no mí el instinto maternal personal. yo lo siento y lo sentí siempre yo no hay más perdón pero no hay mate para mí te corto sí seguimos a ver sí y después una cosa que me identifica o mujer <risa> es la sexualidad yo veo que las mujeres en general somos más selectivas en la sexualidad el hombre ve, pero lo digo, no lo digo, lo digo. Sí, lo. Ve un culo y ya está. La mujer, para empezar la previa a enamorarnos, empezamos a ver otras cosas. Yo empiezo a ver otras cosas. Como que somos más románticos. Me seduce la inteligencia, me seduce la forma de ser del hombre. Obviamente que después me seducen muchísimas cosas. Obvio. ¡Oh, pero no soy, no somos, yo no soy ¿Todavía tan creativa. ¿Todavía te seducen? ¿Qué te parece? Uy, no se para nunca. Hay cada bomboncito. Claro, no se para nunca, olvídate. Siga, señora, y, somos Bueno, y después, de por supuesto, me identifica a lo que recién hablábamos. Que las mujeres hacemos 10 cosas, pero todas juntas. ¿Cuántas veces yo recuerdo, cuando los chicos eran chicos, cocinar, hablar por teléfono? hacer los deberes, hacer el dibujito a uno de mis chicos en el cuaderno porque no le salía, y no se me quemaba la comida, no pasaba nada, todo salía bien. No. ¿Qué hombre es capaz de hacer eso? No. Si lo encuentran, nos lo dan el traemos, premio Nobel, lo, lo traen Obvio, y, y no lo dejamos claro. ir, nunca más. Totalmente. Yo, Yo creo que debe participar. existir algún hombre que haga todo eso, porque, o sea... Desde mi lugar, creo que la mujer, eh, me voy a ir a la, una cuestión muy triste, quizás que cuando mmm, una familia pierde la, la mamá, el hombre ocupa ese lugar, eh, quizás, y también debe seguir haciendo eh, un poco de todo. Poco de todo. La... Así que, pero bueno, son los menos, son los menos. Ah, son los, me son los, son los menos, menos. menos. Si está que venga, lo son desafiamos menos. o no. Bueno, chicas, ¿y ustedes? Igual es muy raro eh, un hombre que dure mucho tiempo solo. No, eso sí, estoy totalmente o sea, de acuerdo, olvídate. Las mujeres nos quedamos solas y, y podemos estar años eh, y vamos con todo. Y si nos quedamos solas, no, no nos pasa nada. Y no pasa nada. Sin embargo, el hombre necesita, es, es un poco lo que decías vos por ahí, esa compañía, esa, esa cosa de tener a es que Yo al creo lado que la, la cosa madre de la independencia, ¿no? de la mujer, o sea, que a veces decís, eh, prefiero estar sola al no... Acompáñame a estar sola, o sea, a veces tenés una pareja. Creo que el hombre, como que se queda por más que esté mal, por com por comodidad o lo que sea. Nosotras salimos así a la calle y con tal de no tener a alguien que te joda o que te diga, ¿dónde vas? Y otra vez vas a salir y ¿qué vas a hacer? Y que, este, como que decís, No, estoy sola. Eh, y podemos cumplir con todos los roles que queremos y hacemos, ¿no? Va, yo hablo por, por mí. Es así, sí. Es. A mí me gusta hacer un montón de cosas y de repente si sé que tengo a alguien ahí que me espera... ¿Y tenés algo que más que te identifique, que, que te haga estar segura? Soy y ahí mujer. nos quedamos, en esa pregunta a Karina nos quedamos. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más de Mujer a Mujer, en su primer programa. Prende la radio, si no la aprendiste, prende la tele, si no la aprendiste y empieza a mandar mensajes. Ya volvemos con más Mujer a Mujer...